Mirá cómo entramos en este segundo bloque, listos para recibir a nuestro invitado de lujo. Estamos con Nicolás Palau, a quien le damos un fuerte aplauso a la bienvenida a mejor de mañana, piloto mendocino, que logró su primera victoria en TC 2006. Bienvenido, Nico, ¿cómo estás? Hola, bueno, buenos días para todos, muchas gracias. Este, sí, la verdad que... Tenemos la copa acá. Un logro, ¿sí? un logro muy lindo. Qué lindo, bueno, todavía... Procesando, me imagino, esto que acaba de pasar, porque fue el primero de mayo esta carrera. Sí, totalmente. Este, la verdad, que bueno, se fueron dando las cosas. Eh, cuesta mucho ganar una carrera de esta, así uh -huh. que. Es un logro muy importante para mí. Qué lindo, qué copado. Bueno, obviamente lo tenemos a, a, a Facu, nuestro columnista de deportes, que hizo posible esta entrevista. Y claro, Facu, era una de las noticias que nos traías ayer. Claro. Muy contentos todos por Nico y dijimos, bueno, lo queremos tener acá en el programa. Fue un resumen este, lo que hicimos el día de ayer ¿Sí? y contamos un, un triunfo importantísimo que había tenido la provincia de Mendoza en el exterior a través de Nico Palau. Este, bueno, agradecerte, Nico, la visita, por supuesto, haber traído la copa, lo que es, es pesada incluso. ¿Qué copa? A este, ver, si puede ¿Puedo levantar a Clarín? A ver, la, claro me se me puedo hacer la ganadora, sí, pero claro. nunca me he ganado un trofeo, chicos. Uy, no, ¿verdad que es re pesada? Es pesada. Pero probá, 12, no probá, sí, sí, sí. Ah, es pesado. Sí, es, no claro sí, sí, ahí ahí está. Claro que no es poca cosa, mira <risa> <Y> Impresionante. <risa> el ahí por, los ponete para la foto, Luki, que es el único trofeo que va no claro, no a Hacemos captura después. Ahí está, no, no, no le queremos robar el protagonismo a, a, a Nico, que nos Nicole, ha venido a visitar. Este hubo un momento en la carrera. Nos calmamos. momento Hubo un momento en la carrera en donde fue clave para vos? que es donde agarraste el primer lugar y no lo soltaste en esa curva en donde pasaste a Montenegro. Vos dijiste, acá es mío, o porque faltaban 20, 24 minutos de carrera, y cómo era difícil sostener eso, un primer lugar, este, bueno, 19 años tenés, claro, no, un dato menor. Vos. Sí, totalmente. Este, bueno, fue, lo, fue una circunstancia de carrera, donde por ahí, eh, para la gente que no entiende mucho del mm. automovilismo, cuando vas atrás de un auto de carreras... Este, por más que vengas más rápido, cuando te acercas perdés carga aerodinámica y, mm. y de, de, disminuye el rendimiento del auto, digamos. Entonces, ah. cuando paso a Montenegro él se excede en un frenaje de una curva unos metros. Este, y bueno, esas oportunidades hay que aprovecharlas. Son segundos, claro. digamos. Tienen claro, que así. estar como ustedes cal calculando todo el tiempo cómo voy a doblar, cómo voy a frenar, porque una mínima distracción. Sí, perdés ahí. Te fuiste. totalmente. Sí, sí, no? eh, Todo el tiempo como, como maquinando, ¿no? Hay mucha que tener concentración. Mucha concentración, sí. Claro. Mucha concentración. ¿Cómo te acercaste al automovilismo, Nico? ¿Hace cuánto que practicaste este deporte? Sí. ¿Cómo fueron tus primeros pasos? ¿Por qué se te dio por, por explorar en no, este ámbito? Yo vengo de una familia de Ricón, Tramil, Fierreras. Ah, muy bien. Por correr, ahí venía. Desde, desde mi abuelo, Ajá. todos mis tíos, mis primos, yo, claro. mis hermanos. Así que. Este, de ahí me acerqué y arranqué a correr a los nueve años Hace diez uh, años En claro, karting Con un volante en la mano ¿no claro. Y bueno, a los 15 años me subí por primera vez a un auto de carrera Y bueno, de ahí ya Espectacular escalando, Y ahí bueno. no paraste Dele, más ¿Qué sentiste cuando ganaste, cuando te nombraron, cuando te anunciaron? Porque viste que por ahí esos últimos segundos uno dice No, no llego, si llego, soy, no soy ¿Cómo lo viviste esa última instancia? No, yo ya el, el año pasado había ganado un par de carreras En otra categoría que se llama uh -huh. Top Race mm este Pero no, esta carrera creo que fue más, más especial todavía porque eh, veníamos de un par de resultados medios malos, viste mm. cuando venís medio, medio bajón y de, y de la nada repuntás. Este, así que sí, no, cuando me bajaron la bandera y escuché los gritos del equipo por la reina, me largué a llorar. Así, <risa> claro, ¿no? una emoción, no, me vale. imagino. Y, y en el testimonio que nos compartía el Facu ayer, que, que es lo que vos dijiste cuando terminaste la carrera, hablabas de un toque, una situación ahí que... A, Podría haber sido penalizada, pero al final fue lícita. ¿Nos explicas un poquito qué fue lo que pasó y cómo se da esto en las carreras? Sí, fue una maniobra ahí cuando paso a la punta con Montenegro. Este, te explico con manos. Sí. Sí. Él se excede en el frenaje y la curva era para este lado. Ajá. Entonces yo me meto por dentro. Y cuando él vuelve, claro. se encuentra con mi auto, claro. pero nos chocamos, a, chocamos entre comillas, a la par. O sea, claro. eso, es un rosa. Claro, un roce, esas maniobras son totalmente lícitas. Claro, ah, puede fe? pasar. Sí, ¿Puede sí, pasar. eso está. Tal cual. Nico, Tal cual. contaste que corriste en Top Race, de hecho corres el Top Race también, que vas a estar acá en, en Neuquén, sí. junto sí. con el TC. Perdón, este... ¿cuál es la diferencia entre las categorías? ¿Usas otro vehículo? Sí, ¿En qué sí. se diferencia, sí. Nico? Eh, una, el Top Race son auto, es un Toyota Lexus, mm. este, son tracción trasera y tiene un motor V6. Claro. Van... Tiene mucha más potencia, va mucho más rápido claro, Entonces vos tenés tu auto para Top Race Tu auto para TCD Claro, totalmente En claro. Top Race corro con en, en el equipo Fening, competición Que Ajá. es como Toyota Gazoo Racing Junior Bien eh, Y tenés esto. a tu hermano, el hermano más chico de Nico Que corre y ahora usa el auto que él usaba el año pasado Ah, en top ah race. Nico ascendió de categoría en el Top Race totalmente. Este, Y el auto que usaba él en Toyota quedó para tu hermano Claro, eh, el auto yo el año pasado En Top Race, en la, en la escala mm. este, Salí subcampeón y bueno, ese auto ahora lo está ocupando mi hermano uh -huh. para correr y bueno, yo fui a la categoría más grande. ¿Y estos autos tienen como cierta durabilidad? ¿Vos decís, bueno, me, ¿me puede durar bastantes años o es como que con las carreras, con el uso excesivo, medio que se deterioran y hay que estar todo el tiempo pensando en adquirir uno nuevo? ¿Cómo funciona? No, viste, a este nivel ya uno va, eh, eh, el, los equipos tienen sus autos, uh -huh. o sea, no es que yo tengo mi auto claro. productivo. Claro. Este, y bueno, ellos se encargan de mantenerlo sí, se claro. deterioran ciertos elementos pero el auto en sí eh, está hecho para que dure muchos claro, años uh -huh. tal cual, importante formar parte de estos equipos, no Porque es un deporte caro uh -huh. hay que decirlo, si vos quisieras tener tu propio auto no, inviable no sí, todo, sí. todo lo que hay que comprar los repuestos para mantenerlo sí, sí, no ya, ya es casi inviable uh -huh. yendo a correr solamente y uh -huh. sí, no queremos no no imaginar que lo que debe ser teniendo un auto, así que. Sin dudas. Nico, este, ¿qué objetivos te planteas de acá al 22? Tenés este, fecha, 22 de mayo ahora en Neuquén. Ah, muy bien. De, también, sí. TC 2000 Series. Ajá. Y eh, esta semana es la semana de la velocidad. Si quieres contarnos un poquito de qué es, porque también vas a estar corriendo en el Top Race. Sí, totalmente. Eh, bueno, el 15, este, es 13, 14 y 15 mm. de mayo. Eh, corro en Top Race en Neuquén. Uh -huh. Este, y bueno, toda esa semana hasta el, hasta el 22, hasta el domingo 22, este, que corre el TC2000, se llama Semana de la Velocidad de Neuquén. Ajá. Porque el dueño del TC2000 y el dueño del Top Race... Este, son la, son el mismo dueño, la categoría, entonces... No han sabía hecho... que tenía un dueño no, no. el TCM. <risa> hecho... <risa> sí, Desconocía. Todo, todo tiene dueño. ¿no? Ajá. Sí, este, sí. Así que bueno, han, hecho una uh -huh. han puesto dos fines de semana seguidos en el mismo lugar y es una semana de la velocidad Buenísimo. que está buena. Entonces en dos categorías distintas, en el lapso de una semana, se Totalmente. viene duro. Sí, hay que... Desconectarse de una y conectarse en la Sin otra son claro, Para evitar el estrés sí. y que te explote la cabeza ¿Y cómo el te pal. imaginas eh, a futuro dónde aspiras a llegar o quizás qué carrera te gustaría lograr Para uno que desconoce alguna nacional, alguna internacional uh -huh. ¿Cuál es tu máximo objetivo como corredor? No, yo creo que desde chiquito mi máximo objetivo era eh, ser un piloto top, digamos uh -huh. este, A nivel de acá nacional Ajá. Eh, hice el año pasado una carrera internacional este en un sudamericano Ajá. este que salí séptimo pero no creo que mi máximo objetivo es ser un referente acá en argentina bueno uh -huh. ojalá internacionalmente sería sí. más que un sueño pero te ves nico corriendo en el super tc 2000 es la es el digamos uno de los máximos circuitos que hay de acá. De hecho, está el TC Esto de es la serie. la antesala, ¿no? Claro, de... la antesala. Uh -huh. Lo previo a eso. ¿Te ves en el TC? Sí, totalmente. Obvio que me encantaría. Bueno, pero este, pasa más por otras cuestiones, no claro. tanto por, por talento. Ya llegas a un nivel mm. este, donde hay equipos oficiales, pilotos pagos. Pero escúchame una cosa: tenés 19 años. Claro, tenés mucho Yo por creo que sí, muchísimo sí. camino por recorrer. Si ya estás teniendo estos logros eh, con esa edad. Lo que viene es seguramente muy prometedor, sin dudas. Totalmente. Sí, sí, este, así. Por eso te digo hay que estoy viviendo paso uh -huh. a paso, digamos, Está carrera la carrera. De Este año uh -huh. creo que va a ser uno de los años en los que más voy a crecer como piloto. Uh -huh. Así que bueno, eh, disfrutar y aprender porque todavía queda mucho por delante. Sin duda. El aplauso. Pero por supuesto. Para Nicolás Palau un nombre que seguramente van a seguir escuchando en todos lados, porque es mendocino, nos representa ante todo el país en TC2000 Series, así que eh, Nico, que sigan los éxitos ahora con estas carreras que tenés durante el mes de mayo, ojalá te vaya muy bien y seas noticia nuevamente, lo podamos Exacto. volver a contar aquí sí. en el programa de, de que te, te ha ido súper bien. Esperemos que después de, del fin de semana el 22, lo tengamos acá en el resumen con una victoria, un pole, algo. Muy bueno. Y nos muchísimo. traigas la, la segunda copa, que seguramente va a ser más pesada que esta, Impresionante. <risa> <risa> <risa> Gracias, Gracias Nico, un gusto tenerte y Sí, a los ochitos, sí. Bueno, sí. Muchísimas gracias a ustedes este, A FACU por la nota este, Bueno, déjame mandar un saludo a toda mi familia sí. Que seguro me está mirando Sí, eh, No eh, pueden faltar vez. los saludos, porque si no, viste que después te lo ¿Te reprogramos Mira, no, sí. no nos saludaste Mire, tranquilo y saludé. <risa> a, toda, a todas mis publicidades uh -huh. este, Y bueno a, a darle las gracias a, a la categoría De Top Race, a la categoría De, de TC2000 por darme la oportunidad De estar arriba de estos autos Por supuesto, les mandamos un gran saludo a todos ellos